Es que sí. Bueno, nosotras, que ya he comentado antes, que veníamos de un movimiento muy político en ese momento, porque estábamos en plena, en pleno fragor violento a nivel de Euskal Herria, con mucha represión por parte del Estado, con mucha, mucha rabia y mucha rebelión por parte de, de una parte de la sociedad vasca ¿no? y con nuestra pedrada de la no violencia y de la objeción de conciencia. Y nos costaba esto de la espiritualidad, nos costaba, ¿no? Yo solamente puedo hablar de mí en este sentido. Yo me he debatido en contra de la espiritualidad, pues yo creo, no sé, como 20 años o así está diciendo, no, no, no, tiene que haber otra cosa. O sea, pero ha sido como inútil. O sea, fuera lo que fuera que hiciera y avanzara por el camino que avanzara, yo siempre me he encontrado con la misma respuesta. O sea, solo se puede trabajar desde el amor. No hay ningún otro punto de partida. Si quieres tener éxito, hay otros muchos, ¿no? pero claro, yo quería tener éxito. No, no éxito personal, pero sí éxito en mi propósito. ¿no? Entonces he diseñado muchísimas estrategias, he peleado muchos frentes con muchos movimientos diferentes, desde el movimiento antinuclear, el movimiento de gestión de conciencia, las feministas, eh, la no violencia, el movimiento contra este pantano, el movimiento contra no sé quién. Y por muchas estrategias que haya diseñado, todas me han llevado al mismo punto. O sea, solo podemos diseñar desde el amor. Y a través de esto, después de que conseguí aceptar que esto era un axioma <risa> y que no había más remedio que rendirse a ello, ¿no? pues eh, tengo una cierta mm, relación con la espiritualidad que no me atrevo todavía a decir que soy muy espiritual, porque realmente no lo soy. ¿no? Pero reconozco que me ha ayudado el hecho de vivir en la naturaleza. Si yo se hubiera seguido viviendo en una ciudad, creo que no hubiera podido encontrar este espacio interior, ¿no? Porque simplemente el silencio... También, también tuve una decisión a nivel personal, ¿no? es que yo siempre iba a trabajar una huerta. Me daba igual cuál ni en qué condiciones, pero yo necesitaba como ese espacio de ir a la huerta a encontrarme con la tierra y a nutrirme de ella. ¿no? Y a veces, aunque cojo trabajos a nivel de mi propio grupo que me mantienen mucho tiempo fuera o que me hacen viajar mucho, yo cada año pido a mi grupo poder trabajar en la huerta, porque entiendo que ahí me nutro, ¿no? y me nutro de otros parámetros y ahí es donde puedo re reconciliarme con la espiritualidad ¿no? y decirle, la que me has hecho. Porque es hiper exigente dentro de su generosidad, ¿no? o sea, quiere decir que el amor eh, no tiene, o sea, no puede simular, ¿no? o estás o no estás, pero no puedes hacer como que sí. ¿no? Y entonces es exigente, en ese sentido es muy exigente. Y también eh, a veces te hace colocarte en situaciones que dices, madre mía, ¿y ahora cómo voy a hacer yo esto? o sea ¿Cómo he dicho que sí a esto? no Pero bueno, a veces cuando te entregas a una experiencia de vida, eso es lo que tienes, ¿no? Dices, bueno, pues si hay que ir por aquí, por aquí vamos. Un, un debate que eh, recorre pues algunos... Eh, medios de, de gente activa, movimientos sociales, en los, en los últimos años, es eh, qué hacemos con la religión, con las religiones, ¿no? con el factor religioso, si se quiere. Por un lado, venimos de la, las izquierdas, así en general, venimos de, de una, una cultura que tiene un componente así antireligioso, anticlerical, muy, muy marcado, ¿No? Y eso bueno, pues tiene que ver, claro, con la historia reciente, el papel que ha desempeñado la, la Iglesia católica en el franquismo, ese complejo de nacional catolicismo pues que ha tenido tanta fuerza para mal ¿no? en, en nuestra en historia reciente. Eh, el desarrollo también de, de una, una, unas posiciones que a veces se llaman neoateas, de un nuevo ateísmo muy beligerante en los, en los últimos años, quizá ahí la figura más conocida, es Richard Dawkins, ¿no? este biólogo eh, eh, que por otro lado defiende, pues una, es el, el autor de un libro titulado El gen egoísta, con una visión neodarwinista así muy peculiar, que, que es problemática también para, para muchos, de, muchos y muchas de nosotras. Eh, entonces, eso está ahí, pero por otro lado, tenemos también una, una, la conciencia ¿no? de, del papel tan importante que la, que la religión desempeña en el plano antropológico, simplemente ¿no? en, las, en las vidas de miles de millones de, de personas a lo, largo de, a lo largo del mundo. Eh, de cómo mmm, se tocan ahí eh, resortes muy, muy profundos ¿no? de, la, de la psique humana, del papel de motivación que muchas resistencias también de los movimientos sociales desempeñan los motivos religiosos, ahí tenemos también la... La, igual que antes hablábamos del, del nacionalcatolicismo, pues también somos conscientes ¿no? de cómo eh, en el mismo seno también de, de ese mundo cristiano se han desarrollado algunas de las formas de, de resistencia y luchas de liberación pues más, más interesantes de los decenios últimos, sobre todo en América Latina. Pero no solo, ¿no? ahí tenemos todo ese, todo ese mundo de la filosofía y la teología de la, de la liberación, que es muy que es muy valioso. Entonces, con, con todo eso surge la, la pregunta por el, qué hacemos con, con, con ese elemento religioso y, y en qué sentido puede tener... en qué, en qué medida puede tener sentido hablar de, de una espiritualidad feminista o de una espiritualidad ecológica también, por ejemplo. ¿no? Yo ahí diría, vamos, muy sintéticamente, un par de cosas. La primera, tenemos que ser capaces de a, a, a distinguir eh, analíticamente mm, elementos diversos ¿no? dentro de ese cajón desastre que llamamos religión, porque ahí hay cosas que son negativas y preocupantes junto a cosas que son positivas y valiosas. ¿no? Eh, tenemos... O sea, no, no debemos identificar, por ejemplo, la, los fenómenos de poder que se dan en las religiones organizadas, las que nos resultan más, más familiares, que son además pues, estas religiones del libro que conocemos, que conocemos mejor, ¿no? eh, el cristianismo, el judaísmo, el islam, pero eso está lejos de agotar ¿no? el, el abanico ¿no? de expresiones religiosas en todo el mundo ¿no? y entonces no, no hay que perder de vista pues, todo eso que muchas veces... Que, que desde la cultura europea dominante se ha, se ha dejado de lado bajo el, el, la etiqueta despectiva de animismo, por ejemplo. Bueno, pues eso está, hay que verlo con mucho cuidado. Se está, de hecho, reivindicando desde, desde sectores de la filosofía ecológica ¿no? pues, eh, las, las concepciones del mundo mmm, que están vinculadas con, con eso, pues resulta que son mucho, mucho más interesantes a la hora de habitar el planeta Tierra que, que lo, lo que a lo mejor hemos, hemos desarrollado nosotros. Es decir, poder, poder distinguir ¿no? eh, en el, en, dentro del cajón desastre de religión los, los diferentes elementos, eso por un lado, y luego darnos, darnos cuenta también de que en segundo lugar se puede... Eh, desarrollar y seguramente sería interesante desarrollar eh, lo que se puede llamar una espiritualidad laica eh, a partir de la, la conciencia eh, de que hay algunos, algunos elementos eh, eh, muy negativos eh, en nuestra cultura, en, en nuestros, nuestras formas de actuar y también en la manera de organizarse nuestros movimientos sociales que se pueden a lo mejor trabajar bien con algunos recursos que vienen de ese campo. Y yo ahí llamaría la atención, sobre todo, eh, quizás sobre un par de, un par de asuntos. ¿no? Primero, espiritualidad en ese sentido laico quiere decir sobre todo conciencia de conexión, conciencia de conexión con... Con, con los demás seres humanos, pero, pero también conciencia de conexión con el resto de los seres vivos y, si se quiere, con el cosmos, una suerte de, de conciencia cósmica. No en, no en balde, pues, alguien como Barry Commoner decía, bueno, la, la primera ley de la ecología o sea, es todo está conectado con todo lo demás. Entonces, la, la conciencia de, de esa conexión, interdependencia, Lleva ¿no? a algo que podemos llamar, sin, sin mayor problema, espiritualidad. Y, en segundo lugar, eh, el descentramiento del ego, ¿eh? que es también un asunto central en, en, para, para muchas de estas tradiciones religiosas, o si queremos llamarlas de otra manera, sapienciales, simplemente. ¿no? Y, y también ahí pues, es interesante ver cómo eh, tenemos en nuestra propia cultura, Líneas de, líneas de reflexión y líneas de trabajo que no, no han sido mayoritarias, pero que son extraordinariamente valiosas. ¿no? Yo ahí suelo llamar la, la atención sobre el trabajo de, de Pierre Adot que es un eh, filósofo francés <coughs> muerto ya muy mayor hace, hace poquitos años, eh, que mostró, entre otras cosas interesantes, cómo los ejercicios espirituales eh, de los que se ha apropiado la Iglesia Católica en nuestra sociedad, en realidad son eh, prácticas de, de modificación del, del yo, de, de intento de transformación, de, de autoconstrucción, que vienen del, del mundo greco-romano, ¿no? y en particular de las escuelas de la filosofía griega antigua, y donde podemos recuperar cosas muy, muy interesantes. Para mí, lo espiritual es la respuesta que damos como al, a la necesidad o anhelo de trascendencia. Eh, entonces sí que pienso que, digamos, las personas y los grupos humanos necesitamos contextualizarnos en esos espacios de trascendencia que son más grandes que, que nosotras las personas, más grandes que los grupos humanos, más grandes que los pueblos. ¿no? Creo que buena parte de... O sea, para mí mucho de lo espiritual tiene que ver con ciertas inercias un poco viejas. ¿no? Creo que queda por descubrir eh, otras maneras de acoger esa necesidad quizás menos eh, creadoras de dioses o de diosas y eh, más capaces de, como de ver el, más, más de conectarse con los todos, con los sistemas, con lo holístico, ¿no? como vernos parte de algo muy grande. Y sí me parece que, hay, que cada pueblo tiene sus propias tradiciones de las que extraer en cierto modo esa parte de trascendencia. Pero también creo que el momento en el que estamos como pueblos y como humanidad tiene más que ver con, lo, con crear, con otro tipo de paradigmas también para esto. Entonces sí, es eh, sabernos una parte muy pequeña de un espacio muy grande. Creo que necesitamos desarrollar formas de, de humanismo, pero al mismo tiempo, claro, siendo, siendo conscientes de lo, lo problemático que... Esa, ese, esos diversos humanismos que se han desplegado a lo largo de la modernidad europea, ¿no? a partir de, de los siglos del Gran Renacimiento, pues ya a partir del siglo XIII, XIV, y, y después los, lo, lo problemático que nos resultan algunas de esas formas de, de, de humanismo. ¿no? En particular, pues somos conscientes ¿no? de cómo eh, se ha tratado de humanismos antropocéntricos, androcéntricos, eurocéntricos, o sea, con toda una, una serie de, de, de rasgos negativos. ¿no? Nosotros tendríamos que ser capaces de, de desarrollar pues, un, un humanismo no antropocéntrico, un humanismo de la humildad, un humanismo crítico de los fenómenos de hybris, de desmesura ¿no? que, que nos nos causan tantos, tantos problemas, eh, un humanismo que reconoce, capaz de reconocer la, la diversidad humana y de rechazar los, los esquemas patriarcales, claro, eso nos, nos sitúa bastante lejos de lo que han sido, o sea, la, la, no, no es que yo desconozca las razones para rechazar en bloque esos humanismos, ¿no? porque tienen todos estos problemas, pero, sin embargo, yo creo que necesitamos ser capaces a la vez de situar al ser humano como un animal más dentro de la biosfera y al mismo tiempo de, de no desconocer la singularidad humana, ¿no? Pues si lo hacemos, también vamos mal. Entre otras cosas, se, se puede partir en cuanto a esa singularidad humana, de hecho, del descomunal poder destructivo de nuestra especie. ¿no? Eh, o sea, somos animales como los otros, en cierto sentido, y somos también los únicos animales que son capaces de, de construir bombas termonucleares o de poner en marcha pues, una desestabilización del, del clima de la Tierra que puede acabar con nosotros mismos y con muchas otras especies en, en cuestión de, de muy poco tiempo. ¿no? Entonces, equilibrar esos elementos de eh, semejanza y diferencia y singularidad es muy importante. Yo, como etiqueta, me, me atrevería a proponer eh, la idea de un humanismo del tercer chimpancé, ¿eh? evocando otra vez eh, ese, ese libro de Jared Diamond, del tercer chimpancé, con, con, eh, recogiendo esa idea de que si empleásemos criterios de clasificación zoológica homogéneos, nosotros seríamos una tercera especie de chimpancés, pues quizá... Esa, eh, esa, esa expresión, un humanismo del tercer chimpancé, nos sitúa bastante en, en línea con, con lo que yo creo que necesitaríamos. Desde esto que, que podríamos llamar eh, humanismo descentrado o un humanismo del, del tercer chimpancé, eh, uno de los, de los valores que, que tratamos de cultivar es la consideración de, del mundo y de la, la biosfera dentro de nuestro mundo, en el tercer planeta del Sistema Solar, no como una especie de almacén de recursos que está ahí, ¿no? un almacén lleno de objetos valiosos para nuestros procesos productivos y, por tanto, conceptualizados como, como recursos, ¿no? no como un almacén de, de recursos que está a nuestra disposición, sino como eh, nuestra casa. ¿no? Y por eso eh, recuperamos la, la expresión eh, madre-tierra, que, que tiene mucho que, eh, tiene mucho que aportar en, en algunos contextos y por eso también pues, eh, seguimos con tanto interés el desarrollo de la hipótesis Gaia-Gea, la teoría Gaia en los, en los últimos tiempos. ¿no? Nos hacemos... Nos, nos damos cuenta de, que, de cómo no estamos viviendo en una especie de escenario eh, para nuestras hazañas, almacén de recursos inertes, sino en el seno de una comunidad de seres vivos, quizá incluso de una especie de gran organismo, aunque eso es mucho más debatible, ¿no? la, la hipótesis Gaia orgánica, pero en cualquier caso en el, en el seno de, de una... Eh, comunidad de miríadas de, de seres vivos, eh, dentro de la, cual, de la cual nosotros también formamos parte. Y, y ahí mmm, la idea de planeta simbiótico de, de Lynn Margulis es extremadamente, extremadamente valiosa, ¿no? así como un concepto como el de Olobionte. ¿no? Eh, Darnos olobionte quiere decir ser vivo compuesto por otros, con otros seres vivos. ¿no? La manera más, más directa de, de ver eso es simplemente pensar en el microbioma humano, ¿no? la, la enorme cantidad de bacterias y otros microorganismos que forman parte de nosotros en nuestros intestinos, nuestro sistema digestivo, el tracto digestivo en general, las mucosas, la, la piel, la vagina, eh, todos, todas esas cosas. Comunidades de seres vivos que son forman parte de nosotros. De hecho, en, en, en peso son un kilo y medio, dos kilos del peso de los, los hombres y mujeres adultos. ¿no? Entonces, tomar conciencia de que somos polviantes dentro de redes simbióticas, no, es como el cambio de perspectiva ahí que, que creo que, que necesitamos. Pues eso. ¿Dónde está la centralidad humana? Si nosotros seríamos el análogo. O de, eh, biológicamente somos el análogo a células de, de ese organismo, igual que mis células forman parte de mí con cierta autonomía. Tienen una membrana, tienen, tienen que alimentarse, tienen que generar residuos, ¿vale? como cualquier otro ser vivo. Una célula de mi cuerpo, pero la mayor parte de lo que está haciendo eh, eh, una célula de mi, de, de mi cuerpo es trabajar para, para mí, para, para lo que llamamos Carlos. Eh, y de alguna forma, el conjunto de mis células me forman, me, me conforman, pero a la vez ese conjunto eh, es el que determina cómo funcionan y qué es lo que están haciendo en cada momento mis órganos, mis células, etc. De la misma forma, se establecería una analogía, para que podamos nosotros entenderlo, entre la biosfera, el Gaia y. Eh, y el conjunto de sus células. Nosotros, el, ya de, el antropocentrismo dejaría de, de tener sentido, eh, eh, al menos desde el, los puntos de vista del material ideológico, eh, y, y bueno pues de alguna forma equilibraría más las cosas. A su vez, si eres una célula de Gaia, eres absolutamente dependiente, ya no, ya no puedes separarte. Ese intento de separarse, cuando una célula de mi cuerpo se separa, tiene un nombre, lo llamamos célula cancerosa. Entonces, en esa analogía eh, nuestra civilización se ha convertido en un cáncer. Es un cáncer de, de, de, la, de la biosfera, es un cáncer de Gaia, y de hecho con, con muchas más analogías de lo que, de, de, de lo que podemos imaginar. Se es, crece exponencialmente, hemos venido creciendo exponencialmente esta civilización en los últimos siglos. Eh, Deteriora, genera, pues eso, deterioros, acidificación, el, los cánceres forman, generan acidificación de la sangre, etc. ¿no? Hay bastantes analogías de cómo se comporta en nuestra civilización en este organismo y demás. Y remarco, no el ser humano. El ser humano a lo largo de su historia, en la mayoría de las culturas, tampoco es, es exclusiva de la nuestra, pero en la mayoría de las culturas y a lo largo de la mayor parte de su, de su historia ha estado integrado en, esa, en, esa, en, en, en, en ese cuerpo orgánico llamado Gaia. Y es sobre todo esta civilización en sus últimos siglos y, y, y clarísimamente en la revolución industrial que, que, que genera un... un unos crecimientos exponenciales brutales, eh, cuando, cuando podemos hablar ya de cáncer o de sistema canceroso y, y, y demás. ¿no? Claro, esto sé que hace daño, eh, porque, pero lo, lo importante es remarcar que no somos los seres humanos los que los, los necesariamente cancerosos, sino que es nuestra cultura la que nos ha convertido en eso, y si cambiamos la cultura podríamos dejar de ser cáncer, ¿no? cosa que una célula que ha recibido una mutación genética a lo mejor ya no puede revertir su comportamiento eso es distinto en el caso de, del ser humano porque es cultural ¿no? y eso forma parte de nuestra naturaleza también. y Lovelock junto con Lynn Margulis lo que plantean es los seres vivos nos las hemos apañado como conjunto para generar una biosfera un, una atmósfera un, la composición de los océanos y demás perfectamente regulados, perfectamente eh, eh, los, la composición material eh, está eh, escogida de alguna forma por parte del conjunto de los seres vivos para un óptimo precisamente para la propia vida, ¿no? para el conjunto de los seres vivos. Esto es lo que se llama hipótesis Gaia. Esta hipótesis Gaia va a ser muy inspiradora de, de muchos desarrollos que hoy hablamos pues, de ciclos biogeoquímicos y de toda una ciencia más más planetaria y, y, y, y muchos científicos reconocen que, que esa hipótesis metáfora, si nos apuramos les inspiró muchísimos trabajos y hoy el ingrediente vida es esencial incluso para los modelos de climatológicos ¿no? De, no, no podemos entender el clima de este planeta si no entendemos cómo funcionan los seres vivos, ¿no? los ecosistemas y la propia biosfera no, no podemos entender cómo funcionan eh, los océanos ni la salinidad, la composición que tienen sin la intervención de los seres vivos. Esto está establecido ya y de hecho está tan establecido que se habla de la teoría Gaia, de, de, ya pasa de hipótesis a teoría, mucho más elaborado, eh, la teoría Gaia de Lovelock. Eh, y tiene sus seguidores y demás. Esto es, este es, eh, esta teoría de alguna forma lo que enfoca es lo que podríamos llamar es una teoría cibernética, es decir, los seres vivos en su evolución o en su coevolución con la biosfera, con, con la atmósfera, con los océanos y con los suelos, han ido modificándose mutuamente, de, de, unos adaptándose y, y adaptando el, el entorno, de tal forma que al final se ha generado un sistema estable, estable, regulado, apto para buena cantidad de vida en el planeta. Eh, se llama un poco cibernética, o eh, no deja de ser una teoría mecanicista, en el sentido de que la analogía que a veces emplea a lo y otros es la del piloto automático. ¿no? Ha surgido un piloto automático, en el avión sería la biosfera, y, y los pasajeros serían ¿no? los seres vivos dentro de esa biosfera. Y hay un piloto automático que hace que todo vaya bien sin, sin que haya un piloto detrás. ¿no? para separarse un poco de la idea de que el piloto que habría detrás sería Dios o, o, o en las tradiciones antiguas, ¿no? Que, que todo esto estaría regulado, eh, pues porque hay alguien detrás, un ser supremo y demás. Obviamente la ciencia no trabaja con, con esas ideas eh, y lo que no se sabe muy bien y siguen dándole vueltas es cómo se ha formado ese piloto automático de esa interacción entre el avión, la biosfera, el planeta y los pasajeros, que seríamos los, el conjunto de seres vivos. Y eso sigue en marcha, sigue en marcha, y de hecho los procesos que ha habido ha sido un intento de confluencia del neodarwinismo con la teoría de Gaia para ver si se podían complementar o se contradecían. Ha habido una, una, durante las últimas cuatro o cinco décadas una controversia y bueno, pues están confluyendo en ese sentido. Eh, en, en mi caso, la, la, la propuesta que yo elaboro desde hace casi ya dos décadas es eh, partir de la hipótesis inicial de, de Lovelock y Lynn Margulis, James Lovelock y Lynn Margulis, y a partir de ella, eh, pues tomármela muy en serio, que los seres vivos nos las hemos apañado para, para modificar el entorno. Pero eso entra con, en contradicción con alguna cuestión eh, que se plantean los evolucionistas y demás, y la solución, desde mi punto de vista, es hacer más fuerte la teoría eh, Gaia a una teoría que la he llamado teoría Gaia orgánica, en la que eh, la biosfera sería la casa de un organismo que se, se llamaría Gaia, por poner, seguir el mismo nombre que le dio Lovelock a su, a su teoría, ¿no? Eh, en resonancia con, con, con la diosa, y eh, que por pues, ser diosa estaba viva de alguna forma. ¿no? Pero lo que yo hablaría, no es que sea una diosa, obviamente la, la Gaia, pero sí sería un organismo. El conjunto de los seres vivos eh, con, con el propio biosfera so, somos un, un organismo. De la misma forma que, que los biólogos, por ejemplo, Pueden hablar de superorganismo, o si queréis, superorganismo para Gaia, eh, cuando hablan de una colmena de abejas, o de un termitero, o de un, un hormiguero, que quizás sean buenas analogías. Eh, en el hormiguero hay hormigas distintas, incluso o un termitero, y puede haber hongos, puede haber distintas especies, bacterias, es decir, es un ecosistema de alguna forma, pero se, re, se reproduce como conjunto, de hecho la mayoría de las termitas son estériles eh, y demás, ¿no? y cada una tiene sus funciones dentro del de organismo conjunto que podríamos llamar ter, lo que llamamos termitero, ¿no? que tiene partes materiales no orgánicas, pues eso, la, la construcción de un termitero, el nido, eh, tiene cosas... Eh, pero regulan, por ejemplo, también la temperatura dentro del nido, del nido regulan incluso la composición atmosférica. En ese sentido, eh, eh, la idea, eh, la teoría Gaia-Orgánica lo que diría es pues, ha parecido a eso, se ha formado en todo el planeta. ¿no? Eh, y esto, esta idea que sostengo desde hace tiempo, y está publicada en una revista científica, que esta hipótesis, de que Gaia es un organismo, eh, es científica. Y esto cuesta ya bastante a los científicos porque rompe muchos paradigmas de, del propio, de la propia ciencia y mucha cosmovisión y mucho mito. Es decir, probablemente sea muy difícil aceptar por la mayoría de los científicos mientras no cambien sus formas de, de pensamiento y de presupuestos con los que se suelen partir, entiendo que sea difícil, pero bueno, ahí estarán las observaciones y las predicciones de la teoría para ver que, que, que si, si es más o menos aceptada eh, estas ideas o no. Entonces en este sentido eh, se, abren, se abren muchas, muchas, muchas ideas de, eh, que, que son las que intuitivamente eh, mucha gente ya lleva explorando hace tiempo, ¿no? Eh, desde filósofos, eh, incluso en, en la antigüedad, pero, pero modernamente, ¿no? qué tenemos que hacer, qué cambios tenemos que hacer en, en, nuestra, en nuestra filosofía moral, en nuestros valores éticos y demás, precisamente eh, las soluciones que muchas de esta gente están, están pensando, aportando, encajan casualmente, si queremos, con la teoría Gaia. Es decir, que eh, a, a mí me, me sirve particularmente el decir, mira, tengo una, una teoría científica que, que inicialmente solo aspiraba a ser una teoría científica, sin salirse de su ámbito académico, eh, pero resulta que, que nos enseña precisamente cómo funciona la biosfera, nos enseña un montón de, de cuestiones y nos abre... Eh, nos, nos, nos, integra de nuevo, nos reintegra de, de nuevo en el cosmos. ¿no? Es una cosa que no, no tendríamos que haber perdido con los mitos que hemos ido desarrollando en la modernidad. Eh, y, y de alguna forma, esta es nuestra casa. ¿no? Pero esta es nuestra casa porque vivimos en, en, en, en una biosfera viva. ¿no? Y, y, y esa humildad que surge, y ese absoluto ya respeto. Y de hecho, incluso por detrás, ¿no? una célula nunca puede estar por encima del de el organismo que la acoge. Y esto cambia de raíz ese individualismo, todos estos mitos de, de la modernidad y de, y, y de nuestra civilización de los que habíamos estado hablando, eh, encajan eh, los nuevos mitos que, que, que tenemos que generar y en muchas ocasiones son los que tienen otras culturas de alguna forma. ¿no? Eh, yo, yo no creo que la teoría Gaia como ciencia sea necesaria para, no sé, para algunos pueblos indígenas, por ejemplo, que tienen ya incorporado eh, pues algunas de estas ideas, que a veces incluso miramos por encima del hombro, por este mito del progreso y este antropocentrismo que tiene nuestra civilización, ¿no? esta gente que cree en el Pachamamá, esta gente que, ¿vale? que lo, lo podemos respetar desde un plano de, de relativismo cultural, pero en el fondo, bueno, pues para ellos, ¿no? Y resulta que a lo mejor estaban más cercanos a la, a la, a la realidad científica en, en sus su aproximaciones, si queremos, intuitivas o, o su experiencia vital eh, que, que nosotros, ¿no?, que realmente somos los, los raros. Gaia, Pachamama, Madre Tierra, Tonantzin Kuali, son todos los diferentes nombres que las diferentes culturas le han dado a nuestra madre común. Como desarrollamos después de Babilonia muchos lenguajes, ¿no? eh, después de la Torre de Babel y después de todas sus historias que cada cultura tuvo, ¿no? pero básicamente a origen, de origen, todos nos referimos al lugar donde nacemos como parte de nuestra madre común. ¿no? entonces eso es, es nuestra madre en común y está compuesta de los ríos, de las montañas, está compuesta del aire que respira, de la, del agua que circula por sus venas, está compuesta de sus minerales, sus montañas, sus volcanes que son su cuerpo y tiene en el corazón, en el corazón de este ente vivo, de este ser vivo, tiene un gran corazón de cristal donde se mantiene el fuego, que es el espíritu, de la madre tierra y que hace que esté viva, a diferencia de otros de sus primos o hermanos en este organismo solar celeste que mantiene su vida todo el tiempo. Tenemos la posibilidad de continuar recreando la viva en esa, en esa dirección o de contribuir a nuestra extinción como especie. No hablo de la desaparición de la vida en la tierra, no creo que tengamos todavía esa posibilidad de lograrlo a pesar de que podemos destruir mucho Siempre habrán bacterias y nuevas otras formas de vida que resurgirán y recrearán la vida mientras la madre tierra tenga fertilidad, mientras sea lo suficiente fértil para seguir recreando vida. Y si para ello se tiene, se tiene que deshacer de nosotros, pues lo hará. Lo hará y tiene muchas formas y nos muestra todos los días de que lo puede hacer. no es Como, como, es, un, como es un ente vivo que busca también seguir vivo, si nosotros nos continuamos siendo cada vez más un, un virus canceroso, cancerógeno, que está provocando su propia destrucción, ¿verdad? con una congelada, con una sacudida, con una serie de tifones, con un estornudo muy fuerte, ¿no? pues nos vamos y se acabó y vendrán otras especies. ¿no? O sea, cuando hablamos de la madre tierra y si pensamos en ella como algo fuera de nosotros, que es lo que pasa, ya la estamos enunciando, como, una, como un otro, ¿no? No nos consideramos nosotros que somos la madre tierra, ¿no? Una de, de las cosas que me impactó de la, de la COP21 en París fue un letrero de, de, de alguien de, del movimiento, pues este, altermundista francés, que dijo, que escribió, somos la misma tierra defendiéndose a sí misma. O sea que somos parte de la tierra, por eso yo hablaba de un antivirus, No, somos parte de la misma tierra respondiendo a un cáncer, a un cuerpo enfermo globalmente.